Hoy vamos a hablar de un ritual poderoso para traer el amor verdadero, el amor verdadero. Muchas veces ustedes se equivocan de pareja, muchas veces ustedes se equivocan a la hora de meterse con una persona, con un hombre con una mujer. Pues vamos a hacer un ritual maravilloso, un ritual para recuperar el amor, para recuperar o para obtener mejor esa pareja ideal para usted. Uno de los elementos que se necesitan es el velón dorado con un velón dorado, esto es uno de los elementos que se necesitan, por favor el camarógrafo me acerca un poquito, velón dorado número 8, velón dorado número 8, y digo ya lo puede retirar, gracias, en Estados Unidos y en algunos países, esos, esos velones, ese tipo de velas no se consiguen, entonces en este caso yo hago el trabajo por ustedes, ese es uno de los elementos que yo utilizo para realizar un buen trabajo para usted, para que no se equivoque de pareja, para que encuentre el amor verdadero, para que encuentre su pareja para que encuentre el hombre o la mujer de su vida, no sufra más no se siga estrellando contra el mundo no se siga equivocando a la hora de encontrar o de buscar una pareja yo puedo hacer que su vida cambie radicalmente, únicamente contácteme desde cualquier parte del mundo yo con todos mis rituales Poderosos rituales de magia negra, de vudú, de macumba o de magia blanca o de siete misas negras vas a hacer que su destino cambie radicalmente. Con la ayuda de mi señor Lucifer, únicamente contácteme ya desde cualquier parte del mundo. Atrévete ya y déjate sorprender.